Arrancamos con la clase entonces, eh, y lo que vamos a tratar de probar hoy es el teorema de completitud de, de la lógica, o sea, la, que todo lo que es verdadero es demostrable. Eh, voy a tratar de dar una estrategia de esa prueba para que la podamos eh, seguir el hilo que tiene, y para eso vamos a tener que introducir varios conceptos. El concepto de consistencia, los conjuntos consistentes maximales, y vamos, el teorema clave que vamos a probar es que existen modelos eh, para conjuntos de sentencia, eh, fórmulas consistentes. Bien. Eh, la última clase, habíamos hecho un cuadrito donde comparábamos las nociones eh, de la semántica, es decir, cuando asignamos significado a una proposición, a las proposiciones, y el cálculo que nos permite deducir cosas mediante un, un conjunto de reglas. ¿sí? Entonces, de un lado teníamos la, la, la noción de tautología, que eran las proposiciones que no importa qué valor yo le dé a, la, a, la, a los símbolos, a P1, P2, etc., siempre me dan valor de verdad verdadero. O sea, que siempre me dan 1. Y por otro lado tenemos los teoremas, que son las proposiciones para las cuales hay una deducción, una derivación, que no tienen ninguna hipótesis, esencialmente, que no dependen de nada. Eh, en el segundo nivel tenemos algo un poco más general, que es la relación general de, de, de consecuencia, y se compara con la con relación de deducción. Acá consecuencia, no, recordemos que era que un conjunto tiene por consecuencia phi, si toda asignación que me hace verdadero el conjunto, entonces tiene que hacerme verdadero phi. Y si tengo, y la noción de deducción es, de un conjunto se deduce phi, si puedo encontrar una derivación de phi, una prueba de phi, que solo suponga que tenga hipótesis no canceladas cosas del conjunto. Y de este lado tengo como herramienta básica o como concepto básico los, los modelos, que son las asignaciones, las formas que pueden verdader, valer verdadero o falso las variables proposicionales. Y del otro lado tenemos la derivación. Y habíamos enunciado este teorema que era la completitud y corrección de la lógica proposicional. Y que decían que esas dos nociones para la lógica proposicional son equivalentes. ¿sí? Hoy vamos a probar la implicación... De izquierda a derecha. Es decir, que si algo es verdadero, ¿sí? eh, en cualquier mundo donde sea verdadero gamma si en cualquier mundo donde es verdadero gamma es verdadero phi, quiere decir que va a haber una demostración, va a haber una, una derivación con de phi con hipótesis no cancelada ni incluida en gamma ¿Sí? Bien. Y ahora voy a, voy a eh, delinear un poco cómo es la estrategia para probar esta implicación. Que eh, la relación de consecuencia me implica que existe una derivación. Y lo que vamos a tratar de hacer es ir por la contrarrecíproca. Es decir, vamos a negar el consecuente y vamos a probar la negación del antecedente. ¿Sí? Así como se ve ahí. Eh, entonces esa, esa es la manera con la que vamos a probar. Ahora, leamos un poquitito acá, ¿qué quiere decir el lado derecho? Quiere decir que hay una asignación, ¿sí? que me valida gama, que me hace cierta todas las cosas de gama y que no me hace cierta sí. Porque si vemos si la relación de consecuencia, repito, la definición de, de la relación de consecuencia era toda asignación que me valida gamma me hace verdadero fin Y la negación de eso quiere decir que hay algún contraejemplo. Hay alguna asignación que me hace verdadero todo lo de gamma y sin embargo no me hace verdadero fin Y como estamos en la lógica clásica donde los valores de verdad son si, verdadero o falso, entonces, no hacer verdadero quiere decir que me lo hace falso. Este, acá, para el, el, esta parte, eh, decir que me, teníamos una forma corta de escribir esto, que era, directamente pongo entre corchetes el, el gamma, entonces, digo, et, esta notación significa que todas las cosas de gamma van a uno. ¿sí? Y que la... El valor de verdad de phi sea 0 es lo mismo que el valor de verdad de la negación sea 1. Entonces, de repente, ahora estamos, eh, decir que no vale esta relación de consecuencia entre gamma y phi quiere decir que hay una asignación que me hace 1 todas las cosas de gamma y además no phi. O sea que hay una, una asignación que me hace verdadero todas las cosas de este conjunto el conjunto que es todo lo de gamma y a eso de 1 la negación de phi. ¿Sí? El antecedente, o sea, como estoy tratando de probar la implicación, el antecedente lo voy dejando y lo estuve trabajando acá en el consecuente. Entonces, para ver la implicación original, es lo mismo que ver la contra recíproca y la contra recíproca, la trabajé hasta que llegué a esta ecuación 4. Entonces, lo que voy a querer, en particular, es aprender cómo fabricarme una asignación que me haga verdadero todas las eh, fórmulas de un conjunto. ¿sí? O sea, tengo que construir un modelo, tengo que construir asigna una asignación que me haga uno todas las cosas que están este, en el modelo. Eh, acá lo que, lo que hice en el último renglón, veo que hay comentario, lo que hice en el último renglón simplemente es usar la notación, la notación de que corchete de un conjunto igual a 1 quiere decir que todas las cosas del conjunto son, valen 1. Y como ya había dicho que gamma, todas las cosas de gamma valen 1, y además no fi vale 1, para esta B en particular, entonces el conjunto grande formado por gamma, unión, la, la negación de fin me tiene que dar 1, es pura notación. Bien, entonces decía que el foco va a estar en construir modelos o, eh, entre comillas, modelos, o sea, construir asignaciones. Asignaciones para los símbolos profesionales que me hagan verdadera todas las fórmulas de conjunto. ¿Y cuáles conjuntos? Bueno, entonces, y, y además vamos a ver un lema que nos va a destrabar un poquito la cosa acá, este lo vamos a ver, un lema fácil, que me dice que el antecedente que tenemos acá, que no lo habíamos tocado hasta ahora, el, el antecedente que me dice, de gamma no se deriva phi, no se deduce phi, esto es equivalente a que de gamma unión a negación no se deduce bottom. Esto no, no hace falta que lo traten de, de, de entender ahora qué significa esto, porque además es un lema técnico, pero lo que me dice es que puedo reemplazar este antecedente, que figura acá también por el lado derecho. Entonces vamos a proceder a reemplazar acá, en esta implicación que queremos demostrar, vamos a reemplazar eh, el antecedente por este equivalente de él. Entonces me va a quedar así, ¿sí? Reemplacé en 4, reemplacé el antecedente por su versión equivalente. Y ahora fíjense que, gracias a este saltito técnico, me queda el mismo conjunto en ambos lados. Me queda un conjunto que, si quieren, eh, ignoremos la forma que tiene, le llamemos gamma prima, si queremos, ¿sí? y entonces nosotros podemos probar un teorema un poquito más general. El teorema más general va a ser este, el teorema fundamental que vamos a probar es el teorema de existencia de modelos. ¿Sí? Que me dice que si de gama prima no se deduce Bottom, entonces hay una asignación que me lo valida. Y dicho, eh, eh, demostrar, probar Bottom, quiere decir que, que es contradictoria la, la cosa. Si, gamma prima, si hay una de, derivación a partir de gamma prima que llega a bottom, es llegar a un absurdo. Y la negación de eso quiere decir que no tiene contradicciones. Si no hay contradicción interna acá en gamma prima, entonces tiene que haber un, una, una asignación de valores a las variables proposicionales que me lo haga uno. Ese es el teorema principal. Y... Si ustedes después repasan este caminito, este teorema tiene eh, por consecuencia 5, porque simplemente tengo que elegir gamma prima como lo que está en rojo en 5. Entonces tengo esta implicación, pero 5 era equivalente a lo que queríamos ver. Así que una vez que probemos el teorema de existencia y modelo, inmediatamente tenemos la implicación de completitud. Bueno, esta es la estrategia de prueba del de, eh, teorema de completitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a entender las nociones que aparecen de ambos lados de la implicación, le vamos a dar nombre para no... Este, para, para no repetir todo el tiempo los símbolos, vamos a probar la equivalencia que dejamos acá en el medio, que dijimos que íbamos a ver, y finalmente vamos a ver cómo construir una, una evaluación, una, una asignación, perdón, que me valide el, un conjunto que cumpla con el antecedente. Entonces, esa va a ser la estrategia de hoy. Wow. Entonces, ahí copié de nuevo la, eh, la implicación que queremos probar, el teorema de existencia de modelos, Y vamos a empezar por darle nombre a esta propiedad de, de, de no tener contradicciones internas. ¿sí? Y de hecho lo que es más fácil es de definir primero, si tenés una contradicción in, interna, entonces vamos a decir que un conjunto de proposiciones es inconsistente si es que a partir de él puedo probar voto O sea, si es contradictorio, para decirlo de algún modo, es inconsistente. Es el nombre técnico que tiene esto. Eh, vamos a decir que es consistente si no es inconsistente, ¿sí? si no existe una derivación de, de Bottom a partir de hipótesis en gamma. O sea que e, esta noción, la de consistencia, que es la que aparece en el antecedente del teorema de existencia de modelo, bien. Entonces, ahora vamos a ver la equivalencia que habíamos dicho que... en la firmina anterior. Y, y nuevamente, fíjate que acá tenés todo negado, ambos lados negados, es más fácil probarlo desde derecho. Vamos a sacar esta negación probar que dos, nega dos cosas negadas son equivalentes, lo mismo que probar que las cosas sin negación son equivalentes. Entonces, de gamma se deduce phi sí si y solo si eh, gamma unión la negación de phi es inconsistente, o sea, se, se deriva bottom de acá. ¿Vamos? Vale. Y la demostración, ¿cómo va a ser? Vamos a tomar un, una derivación. ¿Sí? Eh, Vamos, hago primero una pequeña observación. Cuando yo tengo que demostrar que de gamma se deduce phi, ¿sí? como lo hicimos en, en, en varias ocasiones en, en las otras clases, lo que tenía que hacer era encontrar una derivación ¿sí? eh, con conclusión phi e hipótesis no canceladas incluidas en gamma. Ahora fíjate que acá esta doble implicación la vamos a demostrar probando las, las dos implicaciones. ¿Y qué quiere decir esto esta implicación? Voy a decir algo muy elemental, pero está bueno que, que quede claro. Voy a tomar una, voy a suponer que hay una derivación, o sea, no la tengo a la derivación, supongo que hay una derivación que atestigua que gamma deduce de phi, y con esa voy a transformarla, y me voy a fabricar una derivación nueva que me atestigüe que de gamma unión no phi es, se deriva eh, bottom, o sea que es inconsistente. Entonces, esa va a ser la estrategia. Los teoremas ahora no, no son encontrar una derivación que haga tal cosa, sino es, suponiendo que hay una derivación de una cosa, voy a fabricarme una nueva derivación de otra cosa. ¿sí? Entonces, voy a copiar eso y después dejo de presentar. Entonces. Entonces de gamma, de gama se deduce phi. Este es una implicación. De gamma se deduce phi. Entonces de gamma eh, unión unión no fi se deduce voto. Entonces queremos demostrar eso, ¿sí? Entonces, supongamos, supongo que existe D derivación tal que las hipótesis no canceladas de D, que están incluidos en gamma, y la conclusión de D, es fin. ¿Sí? Entonces, el antecedente lo que me está diciendo, ah, si supongo esto, quiere decir que voy a suponer que existe una derivación con estas dos propiedades. ¿sí? Ahora, eh, ¿y qué quiero? Quiero construir una derivación con hipótesis no canceladas incluidas acá y con conclusión bottom. ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál va a ser esa derivación? Entonces, ahora a la, a la D le escribo así. Llega a fin. ¿Sí? Y ahora... Pedro, ¿quieres seguir presentando? Ah, no. Muchas gracias. Bien. Ahora, bien. Ya tenemos ahí asentado que queríamos. Y eh, sí. seguimos. Bien. Entonces escribo de esta manera a d. Eh, tienen conclusión fin y ahora tengo que encontrar una derivación de voto. ¿Y cómo haría? Tengo lo que tengo acá hasta ahora es probado con hipótesis en gamma. Tengo probado fin y quisiera probar voto. ¿Y qué más tengo para usar? Tengo permitido usar cosas de gama, pero además tengo permitido usar no fi. Pero de fi y no fi. Recordemos que no fi es fi implica botón. ¿Sí? De fi y fi implica botón. Podemos hacer, con eliminación del, del implica, tenemos esto. Ahora, esta es una nueva derivación que cumple con las reglas, eh, la, la hemos obtenido usando eh, la regla de construcción de derivaciones, y esta le vamos a llamar de prima. Entonces nos podemos preguntar, a ver, ¿esta de prima cumple con las con lo que queríamos, necesitábamos una eh, derivación con conclusión voto colla, tenemos de conclusión botón, y ahora necesitamos saber cuáles son las hipótesis no canceladas de esto. Las hipótesis no canceladas de D', ¿qué son? Por definición de las hipótesis no canceladas, como esta regla no cancela hipótesis, son las hipótesis de D', Unión las hipótesis de este pedazo, de las dos subderivaciones. Este lado tiene como hipótesis no cancelada a no fin. Pero ahora, eh, las hipótesis de. Eh, de D de, de, están incluidos en gamma. Porque supusimos así. Pero entonces, todo esto está incluido en gamma unión no fi. ¿Sí? De hecho, de hecho, si ahora que estuve viendo el ejercicio, este es la, la, la, por la compatibilidad. Acordémonos que la unión es una operación de, de reticulado y es compatible, ¿no? O sea, si tenía que esto esté incluido acá, entonces unir a ambos lados me, me, me preserva la, la inclusión, que es el orden asociado a la unión. ¿sí? Entonces, D' cumple con lo que queríamos. Y bueno, acá insisto con esto, conclusión de D' es igual a bottom Entonces, suponiendo que había una derivación de phi, de, me pude construir uno un poquito más grande, que es una derivación con conclusión bottom, e hipótesis no canceladas ahora incluidas en gamma unión no phi. ¿Sí? Bien. Eh, ahora hacemos la, la otra inclusión. La otra inclusión me dice. De gamma unión. No fi se deduce bottom. Esto implica que de gamma se deduce fi. Eh, y este el procedimiento es el mismo. Supongamos que existe una derivación de tal que las hipótesis no canceladas de D están incluidas en gamma unión no fi este, eh, y entonces construimos de prima tal que las hipótesis bah, que testigue testigüe que gama de gamma se deduce phi. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Bien. Tenemos una derivación de que llega a botón. ¿Sí? Y con hipótesis no canceladas, incluidas en gamma, unión, phi. Entonces, acá queremos obtener phi. De hecho, ¿y qué podríamos hacer acá? Llegamos a bottom y queremos fin. Y hay dos reglas que me deducen cosas de bottom. Una es la regla de bottom, pero no cancelo hipótesis, y acá tengo que quedarme con menos hipótesis. Y otra es la regla de absurdo. Y bueno, justo esa me sirve. Entonces ahora esta es mi de prima. ¿Sí? Ahora, la conclusión de de prima es fin y las hipótesis no canceladas de de prima, ¿cuáles son? La regla del absurdo es una regla que cancela hipótesis. Entonces, la hipótesis van a ser las hipótesis. Por definición, la definición recursiva que tenemos son la hipótesis de la subderivación menos la negación de esta conclusión que estoy poniendo. Y ahora bien, esto estaba incluido en gamma, unión, no fin. Pero si ahora este conjunto que estaba incluido acá le quito esto así. ¿eh? Le quito no fi, Entonces, con seguridad va a estar incluido en gamma. De hecho, va a estar en gamma menos no fi, Pero no, no me hace falta eso. Porque si esto estaba incluido en gamma y de este conjunto estoy borrando la no -fi, entonces va a estar incluido en gamma, borrando esto. Entonces esto prueba el lema técnico que, que habíamos prometido ahí a mitad de camino. Bien. Vuelvo a presentar entonces... A ver si hubo comentarios. Gracias. Bien. Seguimos. Entonces ya tenemos el lema de, de esta equivalencia. ¿Sí? Bien. Vuelvo, vuelvo a escribir la eh, implicación que, que nos interesa, el teorema principal, que el teorema de existencia. Yo le saqué de, le saqué de encima las la primas porque ya no. No me interesa poner gamma prima, pongo gamma directamente acá. ajá Y ahora nos concentremos en el lado derecho. ¿sí? Entonces, el lado derecho me dice encontrar una asignación que haga uno todos, eh, eh, todas las proposiciones que, que están en gamma. Mm. Que están en algún conjunto. Eh, ajá, pero entonces una forma de, de, de hacer esto No es directamente lanzarse a construir la, la asignación Sino por ahí conviene hacer un poquito de ingeniería inversa Es preguntarse, antes de, de lanzarse a hacer el problema Sino preguntarse ¿cómo son los conjuntos para los cuales voy a poder resolver el problema? Entonces, es como eh, tratar de encarar el problema de una manera, desde de, de otro ángulo. ¿sí? Es decir, busquemos cuáles son las propiedades de los conjuntos que, que para los cuales van a existir asignaciones, y eso capaz que me da una pauta de cómo tengo que buscar la asignación para el conjunto que quiero. O sea, yo lo que quiero hacer es, para un conjunto consistente, encontrar una asignación. Pero entonces lo que digo lo cambio un poco, porque así, así crudo no me sale. Entonces, primero veamos, ah, si tuviera una asignación, ¿qué tendría que cumplir? Buah. Para empezar a entender eso, veamos que, eh, que estamos cerca, en algún sentido, del objetivo. Y entonces lo que vamos a ver ahora, un lemita que dice que si existe una asignación que me valida gamma, entonces gamma tiene que ser consistente. ¿Sí? O sea que condición es la condición necesaria, de hecho. La condición de que sea consistente para que exista una asignación es necesaria. ¿Sí? Y vamos a voy, a voy a contar eso brevemente. Este, sale por el teorema de corrección que ya habíamos probado antes. Lo cuento brevemente, que voy a borrar este lado, y ya, ya dejo de presentar, esta vez creo que me voy a acordar. Bien, entonces ahora sí. Uy. Este... Me creció un poquito el teclado, pero. Ahí está. Bien. Entonces queremos ver que si existe. Eh, si existe una asignación tal que. me valida gamma, entonces gamma es consistente. Es decir, que si existe una B tal que el valor de verdad de todas las proposiciones en gamma Uno, entonces de gamma se deduce, no se deduce botón. Sí. Ahora supongamos por el absurdo. ¿Sí? Supongamos que no. Si de gamma se dedujera botón nosotros la otra clase probamos que el teorema de corrección. ¿Y el teorema de corrección qué dice? Dice que si tenemos una deducción, entonces es consecuencia. ¿Y ser consecuencia qué quiere decir? Quiere decir que si hay una asignación que me valide gamma, entonces me tiene que validar botón. Pero esta B que tengo acá me valida gama. Pero B valida gama. Entonces B debe validar botón. Esa es la definición de relación de consecuencia. Me dice que cualquier cosa, cualquier asignación que me haga uno, todas las cosas de gamma, me tiene que hacer uno botón. Pero esto, por definición, del corchete este, de la, de la semántica, de la evaluación, es cero. Y este es absurdo. ¿Sí? Así que ya tenemos un ejemplo de, o sea, tenemos un criterio de consistencia. Si hay una asignación que me hace valer uno en todas las cosas de Gama, entonces no puede ser contradictorio. Bien. Se enojó mi perrito, parece. Bueno, vuelvo a presentar. Bien. Eh, continuamos Entonces seguimos con la, la idea esta De ver qué propiedades Tienen los conjuntos Para los cuales Hay una, una Asignación Que los valide. Y de movida son consistentes O sea que el antecedente este es necesario Ya tenemos una propiedad Pero ahora vamos a ajustar un poquito más ¿sí? Entonces vamos a eh, Considerar Dado una asignación, fijemos una asignación, supongamos que ya la tenemos, ¿sí? Y ahora nos fijemos en el conjunto exacto de todas las proposiciones que me, me hace, que para las cuales la, la asignación me la hace valer 1. Más bien, la evaluación asociada a esa asignación. Porque, hago un pequeño paréntesis, recordemos que la asignación me da valores de verdad a P0, P1, P2, P3, etcétera, Y después la extiendo a una evaluación ¿sí? con una de, la definición recursiva. ¿sí? Evaluación que me dice, por ejemplo, que la conjunción vale 1 si sí, solo si sí, los dos términos de conjunción valían 1. Entonces ahora nos fijemos el conjunto de exactamente todas las proposiciones que valen 1 para esta asignación para la evaluación asociada a esta asignación. Le llamo teoría, esto es un, una, una, una abreviatura de la palabra en inglés, eh, de teoría en inglés, theory. Entonces, la teoría de este modelo serían todas las fórmulas que son verdaderas para esa asignación. ¿sí? Entonces, esta, este conjunto es un conjunto como prototípico de... Eh, de conjunto de fórmulas para los cuales existe una evaluación. Es decir, tomé una evaluación me fijé todas las fórmulas para las cuales esa evaluación vale 1. Y por el lema anterior sabemos que es consistente, pero no solo es consistente, sino además es es maximal. No hay un conjunto más grande ¿sí? de proposiciones que, es, que todavía sea consistente. ¿eh? Eh, esto no, no, no lo voy a, no lo voy a eh, eh, eh, probar ahora mismo, de hecho esto, esto está incluido, en lo, que, lo voy a probar más adelante eso, pero lo que, lo, que, lo que está claro, lo que sí es fácil de ver, es que no hay un conjunto más grande para el cual haya una, una asignación que me lo valide. Eso es, es lo que es cierto. ¿sí? ¿Y por qué es cierto eso? Este, lo voy a hacer, voy a empezar a hacer el argumento, si ustedes pueden pinchar en la, en la, acá en la cámara. Esto lo voy a hacer bien grande para que se vea en la grabación, porque igual se ve. ¿Eh? Entonces vamos a ver, después cualquier cosa lo, lo pongo en, en, en foco. Entonces, a ver, la teoría de este la teoría de B son los phi tal que con el de phi en B igual a 1, ¿sí? y ahora. Eh, ¿Por qué no hay un conjunto más grande que este que admita una asignación que me lo valide? Porque supongamos que hay algo que no está acá, una, una proposición que no está acá. Supongamos que phi no está acá. ¿Sí? Entonces, si no está ahí, quiere decir que su valor de verdad es cero. ¿Sí? Pero entonces el valor de verdad de no fi es uno. Y esto implica que no no psi, perdón. No psi está en. Perdón. No, es, es, no psi está en la teoría de B. Está en este conjunto. O sea, si psi no estaba, entonces no psi está. Voy a dejar que compartir para que se vea. ¿Eh? Si, no, si psi no estaba acá, entonces su valor de verdad es cero, pero entonces su negación tiene valor de verdad 1, entonces por definición está. Si psi no estaba, entonces no psi está. Pero entonces, cuando si yo le quisiera agregar a este conjunto cualquier, una, cualquier nueva proposición, Cualquiera que no esté ya estaba su negación, entonces automáticamente lo hago inconsistente, porque de psi y no psi, puedo deducir botón. y no puede estar tampoco y, y no, o sea, ya acabo de hecho acabo de demostrar que es eh, inconsistente, pero de hecho no podría y entonces no puede, no puedo encontrar una, una asignación. O sea, este es un conjunto que no lo puedo agrandar, no le puedo poner más nada extra sin que se haga inconsistente y por ende haya, deje de haber una asignación que lo valide. Entonces, esa es la propiedad característica que tienen los conjuntos de proposiciones que admiten, son exactamente los validados por una asignación. Y esa noción es la, la que va a ser central a, a continuación. Si voy a escribir la definición, voy a presentar la definición de, de esos conjuntos. Y la definición es esta. Vamos a decir que un conjunto de proposiciones es consistente maximal, si es consistente y además cualquier conjunto de proposiciones más grande ya no es consistente acá tengo este el signo de inclusión estricta estoy tachando igual o sea porque si es si lo incluye y es estrictamente más grande entonces no es consistente y de hecho Ahora paso a la filmina siguiente y lo, voy a copiar una, una propiedad o una definición equivalente usando el lenguaje de POSET que es consistente maximal si es, es un elemento maximal de este POSET, de los conjuntos consistentes con inclusión. Es Exactamente esa definición. Y entonces ahora vamos, eh, me parece que ahora vamos a, vamos a cortar. Y a la vuelta vamos a probar este teorema: que si tengo un conjunto, todo conjunto consistente está incluido en un conjunto consistente maximal. Entonces, a la vuelta probamos ese resultado.